Necesitando de urgencia sangre para la magistrada Rosana Reyes. Necesitan sangre A, B y O negativa. Lo dice Félix Portes. El que quiera hacer esta donación, puede llamar al 809-395-7573 y luego dirigirse a donar al Banco de Sangre, la Cruz Roja en Santo Domingo. Ese número que le acabo de dar es de Leonardo Arias. Que ya está cursando una, una gravedad. Y como es un asunto muy personal, yo no tengo que revelarla, esa magistrada es amiga mía desde hace mucho tiempo y es la que ha estado encargada siempre de del área de niños, niñas, adolescentes. Mire que yo debo tener como 15 años que no que no converso con, con ella. Pero esta dama eh, está necesitando de su solidaridad. Buenas noches. Sí, dígame. que hey, allá en Winter Valley, a la casa de los profesores, un vaso. Tiene que bajar, tiene que, tiene, tiene que, hermano, hermano, tiene que bajar el volumen del televisor porque no te puede escuchar nada así. Bájalo totalmente porque es tan grande el ruido, el feedback, la repetición que no te puede entender. Bájalo todo el volumen del televisor, todo. Que te va a escuchar todo el mundo, tú no tienes que escucharte para hacer tu denuncia. Me avisa cuando lo baje porque yo mismo me estoy escuchando. Ahora. Mientras yo me esté escuchando, repitiendo, no te puedo pasar la llamada porque es imposible así. Tienes que bajarlo, el volumen de tu televisor bájalo Sí, bájalo Dime ahora, ¿qué es lo que pasa en Vista al Valle? Eh, eh, ahí eh, en. después, Ajá. Que nos pasa a una esquina de la, casa, de la casa de los profesores. Allá hay un basurero sí. y cerraron la calle que hay para allá, para el lado de la, de la urbanización. Uh -huh. Allá hay un basurero, fue muy bien, de basura, allá hay perros muertos, allá hay estuvo muertos. y todo lo que apareja a la parte de la boca, nadie dice nada. Ahí está. Nadie dice nada porque no tiene padrino. Ahí está la denuncia, entrando por Tony Mueble en ¿eh? la Avenida Libertad la Casa Cruz de los Maestros, ahí se ha convertido eso en un vertedero, parece que los asquerosos y degenerados que van a tirar perros muertos, dice él que hay un perro muerto en estos momentos y basura y que ellos no soportan eso y que están, que no pueden vivir entonces eh, eh, imagínese usted, un país sin educación y de asquerosos, ¿qué podemos hacer? Eh, al, al ayuntamiento que vaya en auxilio de ellos porque no se puede eh, vivir de esa manera eh, ...rodeado de tanta asquerosidad e inmundicia. Buenas noches, dígame usted. No, no, denuncia de punto de droga, vaya a la DNCD. Vaya al DICAN, que eh, es el departamento de microtráfico de la policía... ...que queda ahí en el cuartel, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández... ...o vaya ya a la organización eh, Toribio Piantini, que es donde tiene su oficina la DNCD y pásese por allá, infórmele de esa cuestión eh, no, nada que ver con esa gente eso, eso es intocable en este país el que se mete con la gente que maneja droga o punto de droga es muy probable que termine muerto y que le pase algo primero a que se resuelve ese problema y los puntos de droga van a seguir no se va a acabar nunca que hay una mafia alrededor de eso que no se va a acabar nunca y no soy yo ni héroe además no tengo escolta, eh, no tengo ninguna vela en ese entierro a Jesucristo que los ayude y que reparta suerte. Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Dígame, hermano. Dejame la Bazuca de Salcedo. Ah, Bazuca, quédese ahí. No se me mueva. Tranquilito ahí, que tengo una llamadita que no... Ahí, ya me cerró. Siga usted, Bazuca, que se puso bravito uno porque le di preferencia a usted. Dígame, Bazuca, la única Bazuca de Salcedo. Adelante, este programa es suyo. A a para renunciar el mismo problema. De siempre, de cuando lo comenzó parece que el ministro que pusieron ahora parece el nuevo ministro que está ahora en el agua en el agua eh. y parece que niapa no, sigue la mafia es, el agua no le llega la sigue la mafia parece que está cogido parece que está haciendo el mismo negocio ese que no buscamos un viendo mucha agua Mucha agua y poca... Hay mucha agua en la llave y poca agua en la ama de casa. No, los bares, No hay agua. La mala el agua cada reñería, cada días y los más le un chorrito. Pero no, no, no, no consigamos un cubo de agua. Aunque tiene un negocio redondo, ahí es un camión de 26 camiones, dejando ahí 500 pesos dejando la cisterna. Y a, y a $100 pesos y a $150 pesos la barrica. El infeliz está en esto porque cerraron toda la barra con tanta cerrada para tejer negocio Y los que pusieron ahí no, no lo conocen porque no sabemos qué es. Los dirigentes son los dirigentes de aquí, y no sabemos quién es que no lo conoce, y tampoco lo saben lo conocemos. Y fue un tipo de que para el gobierno nacional, y se han dicho las otras la autoridades también una de la dólar también es la máxima autoridad de este plan para mandar a todo el mundo y no le tampoco hace la diferencia para o sea, ver si no quita esa, esa ese infierno de ahí, porque es un que tenemos ayer en ese momento que no nos manden el agua, no nos mandan el agua y, y ellos allá, agua, allá, pero parece que al tener el negocio ese, no podemos conseguir el agua en la hora de casa, sino a la a que se puede. Estamos perdidos con este gobierno. Porque parece que el gobierno es que el es que lo solo también. Es una decisión, que mala suerte tenemos Gracias, Gustavo. me da una pena cuando yo escucho a la Bazuca. Dice que maldición, que mala suerte. No importa que esté el PLD, no importa que esté el PRM, es la misma mafia. Nada, Bazuca. huelga, tírense a las calles, protesten, hagan un una... una eh, un piquete en Inapa allá, hagan un piquete en la gobernación, un paro por 24 horas y ahí te van a encontrar todo resuelto. Eh, el Falpo, los grupos populares, que son muy amigos del director mío y le quiere que se activen allá para que vayan a, a protestar, para que ayuden al pueblo en, el, en medio de estos reclamos. Pregunta que dónde está, que se están escondidos ahí en Salcedo, que qué hacen estos grupos populares. le Escucho, buenas noches, adelante. Buenas noches, ¿qué está Buenas noches, también, pero con todos los ¿Está sí. Bájate un poquito el volumen, hermano. Bájate un poquito, hermanito, el volumen del televisor para escucharte. Ah, bien. Y que Ahí. Marzar, Alpo, junta ¿Y, y, y tengo, y ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno con estos haitianos aquí en este país? Eh, me, di me dijeron que Luis Abinader va a proponer que. Oiga, Chancún, había una escuela en la capital con haitianos. 60 haitianos en la capital. Habían 17 mujeres en una escuela que les invadía en la capital. Me, me, me, me, me, te a, ya te que están medio cuatro Oye, Oye, esto, siempre tú y yo. Esto es para ti con cariño. Dice Luis que el problema haitiano lo van a resolver para que cada dominicano adopte un haitiano en su familia, le dé techo y de comer, y que ahí va a estar resuelto el problema de la migración haitiana. Que como somos hermanos, él es migrante, él es pues, libanés y dijo que hay que tener una política de protección y que a partir de enero va a sugerir que cada dominicano en su hogar pues, adopte un haitiano y que le dé techo de comer y que lo forme la educación. Me cerró de tanta cuerda que cogió. Pero es la verdad, hermanito, que vamos a hacer. Muy bien. Seguimos, señor director, entonces con la, las informaciones que tenemos acá. Con el permiso de ustedes. ¿eh? ¿Qué faltan? Así?